Ya entraron esas compañías en sembrar esas plantas, pues ya no dejaron sembrar el maíz, ya solo plantía siembra. Y es raro que siembra mil este, milpa. Poquitos son los que siembra. Pero es porque